Hipólito Mejía, expresidente de la República Dominicana, expresó el pasado domingo en un encuentro sostenido en esta ciudad de San Francisco de Macorís Con dirigentes y simpatizantes de su partido, que la inseguridad ciudadana es el flagelo que más afecta al país En todas las encuestas que yo he revisado serias, porque son las encuestas que son pagadas y se ponen a la gana Todas ven que el mayor problema que hay en la inseguridad ya ha llegado un punto culminante, que es un, producto, es un resultado amplio de muchos factores. Lo, los problemas de la desigualdad social, de lo que están viviendo algunos funcionarios que ostentan lo que no tenían que ahora las coaxiven. La impunidad, la impunidad, que si tú eres miembro importante del gobierno nadie te topa. Hicieron si un bandolero, te incentivan esas cosas y gritan a la el exmandatario también se refirió a la participación que se le debe dar a las mujeres y a los jóvenes en las elecciones que se avecinan. Con la sociedad dominicana, con el 60% de la población que son jóvenes y fundamentalmente la mujer dominicana, que ya hay 70% en la universidad, se están imponiendo. Hay que abrirle la puerta a la ventana a la participación de la mujer. La época de que vayan, estén cocinando y que tengan un segundo plano, se acabó. Llegó a una posición igualitaria a trabajar, reitero, con los hombres y mujeres del país. Obviamente, en una, una actividad que esté yo, el campo no puede estar ausente. Yo sigo siendo el defensor de los campesinos del país, de la producción alimentaria y todo lo que signifique el alimento del pueblo dominicano. Ntn su noticiero regional. Robinson Polanco.